Vamos, el vicioso, el pecaminoso, una persona que es ganada por los vicios, no puede ser feliz ni él, ni, ni la gente, ni, ni puede ser feliz tampoco a la gente que lo rodea. O sea, eh, hay una felicidad falsa, hay una felicidad que tiene una especie de apariencia de felicidad, pero que no es más, en definitiva, que donismo, ¿no? Es decir, que es la, la búsqueda del placer sin tener en cuenta los fines. Bueno, esto no es felicidad. Y llevado a un punto extremo, esta felicidad malentendida bueno puede incluso llevar al homicidio no eh, de modo que me parece muy importante que pongamos digamos eh, eh, que demos que, que analicemos cada una de estas cuando hablamos de libertad cuando hablamos de, de igualdad cuando hablamos de felicidad etcétera porque a partir de ahí de estos conceptos que después se van construyendo eh, las políticas y bueno el el lenguaje muchas veces, bueno esto por lo menos ya se veía muy claramente a fin del siglo pasado, que ya van ciertos lingüistas, sociólogos, van indicando que el lenguaje puede condicionar el pensamiento, hay algunos que le dan, digamos, un, dicen que es determinante el lenguaje utilizado en la formación del pensamiento